la herramienta de lápiz es útil y versátil en el dibujo vectorial y se la utiliza muchísimo en la ilustración te recomiendo que te dirijas a la barra de herramientas y la vas a encontrar debajo de la herramienta de forma o el atajo de teclado n aquí está la herramienta de lápiz simplemente con clic y arrastrar puedes crear trazos recuerda que esto sirve muchísimo para ilustración vectorial sin embargo voy a borrar esto vamos a dar doble clic sobre la herramienta para probar con las opciones de pincel lo voy a poner en más exacto, voy a dar clic en OK y voy a hacer un pequeño trazo voy a dar de nuevo doble clic y ahora lo voy a poner en suavizado te recuerdo que por defecto en ilustrador viene justo en la mitad así que voy a elegir suavizado y voy a tratar de hacer el mismo trazo cuál es la diferencia de los dos trazos mira voy a hacer esto control clic y arrastrar es que el primer trazo me genera más puntos o me genera más nodos por ende la ilustración se va a ser eh, más pesada y un poquito más complicada de hacerla pero en la otra es más suavizada y tengo un trazo mucho más perfecto ahora qué es lo que vamos a hacer aquí me voy a dirigir a esta mesa de trabajo y voy a dibujar así muy rápido sobre esta ilustración que está aquí. Voy a hacer un pequeño zoom sobre la nube, estoy presionando control y barra espaciadora. En la parte superior voy a cambiar de color para hacer un color en rojo lo que voy a empezar a dibujar. Y mira cómo vas a hacer esto, simplemente clic y arrastras y vas a empezar a dibujar esto que está aquí. ¿Por qué se borraron? Porque estaban seleccionados los dos trazos, eso también es cierto, hay que tener mucho cuidado. ¿no? Mira. También se empiezan a hacer uno solo. Y esto es algo interesante. Voy a poner control z. Ok, voy a empezar desde acá. Estoy presionando control clic para deseleccionar y volver a armar esto. Ok, tengo mi primer trazo o mi primer objeto que está acá. Ahora voy con la parte izquierda del barco. Clic y arrastro. Clic y arrastro. Mira la suavidad que tengo para generar este tipo de trazos. Realmente es increíble. Ahora voy por el agua. Te recuerdo que estoy trabajando con una tabla Wacom que es bastante ideal para hacer este tipo de trabajos. Y realmente quedan súper bien. Ahora hay una buena noticia, que en el siguiente video te voy a enseñar a quitar o a suavizar mucho más esos bordes para que puedas volar en cualquier tipo de ilustración digital y vectorial que te toque hacer con Illustrator. Ahí te espero en la siguiente lección. Recomiéndanos con tus amigos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.